Yo creo que ahí estamos ya. Hola, hola, todos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Ahí me ves bien, Carlos? Sí. ¿Están viendo? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Este, Hoy, bueno, hoy es jueves 15 de marzo, ya estamos, bueno, este este tiempo va corriendo hartísimo, ya estamos casi sobre el cuarto mes de este 2018 y este es su espacio Academia Subseguros. Bienvenidos y bienvenidas todas mientras la gente se va conectando, Carlos, nuestro speaker del día de hoy, pues se va a estar preparado ya allí, súper conectado conmigo a través de Meet, de Google. ¿Qué más, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos los seguidores de SoftSeguros, la Academia SoftSeguros. Estamos listos para compartir con ustedes algunos tips de hacer una, cómo hacer un buen pitch o una muy buena presentación comercial que nos sirva para lograr un buen resultado con los clientes. Entonces, aquí estamos listos, esperándolos a todos Perfecto. para poder interactuar. Perfecto. Yo veo que la gente se está empezando a conectar ya. Y qué bueno, Carlos, nosotros también estamos muy, muy, muy entusiasmados desde el equipo de Subseguras. Eh, estamos súper eh, emocionados porque este año, precisamente, empezamos con un nivel mucho más alto dentro de Academia Seguros Y todos los speakers que ustedes han visto... Aquí, desde este año, eh, pues han visto que son temas de marketing, temas de ventas, temas de crecimiento personal, trabajo en equipo. Así que hoy, la sesión de jueves 15 de marzo del 2018 en Academia de pues les traemos a este súper. Eso es ya una Bueno, recuerden que este espacio eh, Academia de seguros fue definido para ustedes gracias a todo el trabajo que venimos haciendo desde SobSeguros, la plataforma o el software para todos los agentes y agencias de seguros de Latinoamérica. Para ustedes, los corredores y las corredurías de seguros que están allá en Panamá nuestros amigos y clientes, Ecuador, Guatemala, Honduras, bueno, ya saben, ya saben que estamos presentes en, eh, a nivel de Latinoamérica y desde SobSeguros tenemos todo un equipo de trabajo y todo un background trabajando especialmente para que ustedes y todas sus agencias se puedan potenciar al máximo nivel. Pues bueno, en medio de la gente que se está recién conectando, si nos están escuchando bien ahí, por favor necesito que me confirmen eh, con corazoncitos y manitas arriba, y que la gente que vaya conectándose, eh, pues también nos vaya saludando ahí en texto, porque nos sentimos solos, además porque yo estoy en Pereira, Carlos se encuentra en Medellín, pero estamos súper conectados para que este sea un espacio muy, muy, muy, chévere, y sobre todo de mucho aprendizaje, ¿verdad, Carlos? Sí, Andrés, digamos que primero darte gracias por la invitación. Obviamente, sin duda es un espacio, y digital obviamente nos permite estar mucho más conectados, sin importar el lugar donde estemos, poder generar esa conexión con las audiencias con las que nos dirigimos. En este caso, creo que hoy haremos una conversación muy chévere, esperamos que sea una conversación en la que podamos interactuar, en la que podamos preguntar, eh, lo que yo haré básicamente es compartirles un poco acerca de la experiencia que hemos logrado consolidar en CPC Agencia, eh, una agencia creativa que nació en Pereira y ahora está también en varias partes del país y también por fuera, buscando compartirles un poquito acerca de nuestras historias y básicamente el pitch que les voy a compartir está basado en una historia de cómo logramos una cita con el director global de DDB, Juan Carlos Ortiz, en Nueva York, y cómo uno puede, digamos, romper todas esas barreras partiendo de un buen correo, de una buena presentación, de una buena cita. Entonces, estamos listos para, para empezar y sin duda creo que será un buen espacio para que podamos interactuar todos. Buenísimo, Carlos. De ahí veo que... ...la Rojas de media nos acaba. Dice que buenas tardes aquí, muy preparado para recibir esta información tan valiosa. Qué bueno, Constanza, que estés allí. Y para toda la gente en la comunidad de, Subsegur, de Academia Subseguros que se está conectando bienvenidos y qué rico tenerlos aquí pues bueno Carlos ahora sí entrando un poco más en materia eh, eh, cuéntanos un poco de, de quién eres eh, de qué es lo que haces con tu pues con tu empresa con tu agencia y, y bueno ya de pronto empezamos entonces a tocar el tema un poco más de cómo construir el discurso perfecto de ventas para nuestras empresas y negocios es un tema que yo sé que nos interesa a muchos y además de que eh, no importa en el negocio donde nos vamos, siempre vamos a tener que hacer un pitch de ventas o un discurso de ventas muy llamativo, ¿verdad? eso, Andrés, precisamente antes de, de iniciar, digamos que antes de compartirles una presentación que, que les quiero mostrar, quisiera que las personas que estamos conectadas ahorita compartiéramos algunas preguntas o dudas de qué les gustaría a ustedes encontrar en este... En este Facebook Live y poder como entender un poquito las expectativas. Entonces, dudas, preguntas eh, y poder, digamos, que empezar primero a consolidar las preguntas de, de, antes de empezar a ver información. Porque, digamos, lo que busco es que vayamos siendo una conversación muy clara y muy co-creada entre ambas partes. Entonces, yo propongo, eh, Andrés, que empecemos con, la, con preguntas para empezar, a construir y ya a medida que logremos tener, digamos, que más conexiones también, ya compartimos la presentación, si te parece bien. Perfecto, me parece perfecto. Y ya mientras la gente va, tenemos que tocarlo y preparar un par llamamos, pues, porque realmente nos parece que desde, desde Seguros hemos observado tu trabajo desde hace mucho tiempo seguimos y además porque ustedes como empresa y como agencia han logrado pasar muchas barreras y, y, y saltar también digamos que eh, ciertas escalas y ciertas barreras mentales sobre todo que a veces se coloca entonces nos gustaría un poquito de historia antes de que la gente empiece a, a poner allí sus preguntas, ya veo la primera a nombre de Constanza Rojas Listo. CPC es una agencia que nació en Pereira. Nosotros digamos que lo que hemos hecho ha sido construir una agencia de publicidad que nació nosotros sin saber cómo era una agencia de publicidad, pero que basado en el liderazgo de tres socios, Daniela Villada, Julián Girardo y Carlos Laguna, logramos construir lo que hoy en día son las agencias independientes más grandes del país. CPC, para todos los que no lo conocen, www.cpcagencia.com, pueden entrar a nuestra página web. Es una agencia integral que, digamos, tiene mucha experiencia en cada una de las unidades de negocios que hemos venido desarrollando. ATL, digital, BTL, audiovisual, investigaciones de mercados. En CPC no tercerizamos eh, los servicios que hacemos, todos los tenemos in-house. Y hemos logrado construir, digamos, que una reputación y una credibilidad en el océano de consultorías, de agencias, de in-house, de boutiques creativas que buscan como generar una solución creativa con el cliente. Uno de los principales pilares de los que vamos a estar hablando hoy es la profesionalización de lo que hacemos. Digamos que eh, muchas veces hay gente que tiene un muy buen producto, un muy buen mensaje, que tiene una muy buena idea, pero al momento de venderlo al cliente o al momento de presentárselo a un grupo de socios, a un grupo de inversionistas, a un aliado estratégico, Digamos que perdemos la posibilidad de, de hacer que nos crean. Y un primer punto es cómo vamos a hacer para que ese interlocutor con el cual vamos a hablar nos crea de lo que nosotros vamos a estar hablando o presentando. Estoy hablando del aspecto físico, de las uñas, del computador, del formato, de la ortografía, de la redacción de si le digo que le mando el correo mañana a las 11, si llega o no llega mañana a las 11 el correo, si le digo en dos días le llega el contrato, llegó o no llegó el contrato a tiempo, si le digo mi servicio le incluye ABC, garantizar que el servicio incluya ABC. Entonces, digamos que un primer elemento importante en esa conversación que vamos a tener hoy es la profesionalización del discurso. Porque, digamos que eh, en el momento comercial, más allá de la capacidad que tengamos de dar un mensaje, comunicar un mensaje, eh, uno de los principales retos es mostrarnos muy profesionales en lo que hacemos. Y, y yo recuerdo una vez Andrés, hace más o menos como cinco años, estábamos licitando una cuenta en Pereira, y, y al final quedaron dos, dos, dos finalistas, y cuando ya pues, el cliente nos contrató, ganó CPC, ta, ta, ta, estábamos en una finca haciendo una jornada de inmersión, ¿Qué hacemos con los clientes? Entendiendo bien su negocio, nos decía, yo contraté a CPC porque tenían las uñas limpias, mientras que los de la otra agencia venían con las uñas sucias. Y si tienen las uñas sucias, así seguramente van a ser como van a tratar mi, mi reputación y mi marca. Entonces, hay que tener en cuenta que una serie de factores, la forma como hablamos, la forma como nos comunicamos, en la que el cliente percibe esas ganas, esa pasión y ese profesionalismo, al momento de presentar una propuesta de valor. Es muy importante que estemos seguros de lo que estamos ofreciendo, que no estemos engañando al cliente y que de verdad estemos generando una solución real y un producto con un desarrollo real. Así es. Entonces el tema, el tema que, que tú, eh, digamos que estás, estás planteando, profesionalizar todo mi discurso y, y el approach pues como el aproximamiento eh, o la aproximación que yo hago eh, directamente a mi cliente, ese, ese primer impacto juega eh, papel fundamental, ¿verdad? Sí, hay una barrera, digamos que en la primera parte de la presentación es de lo que estábamos hablando ahorita, era eh, cómo hago para que esa persona sepa que yo existo, cómo hago para que el gerente de mercadeo, el decisor de mi producto, el gerente de la compañía o el jefe de compras, sepa que yo existo yo les voy a compartir la primera experiencia eh, digamos que esto es gracias a SofSeguros que hoy invita a toda la academia de su comunidad de a CPC Agencia que nos hemos unido para generar ese espacio de conversación de nuevo los invito que están al título el primer punto es esta es la imagen que nosotros tenemos de un vendedor el vendedor es el que eh, se mete hasta por los codos me llama, me repite, vuelve y me manda eh, y viene ofreciendo un servicio. Y el primer tip, más después de la profesionalización, y el último tip que hoy les quiero compartir, es justo eso, es la conexión. La conexión es la posibilidad que nosotros tenemos de lograr tener entendimiento de lo que es importante para el otro. De lo que el otro necesita, del motivo por el cual yo le estoy ofreciendo un servicio o el motivo por el cual me está buscando. Cuando yo logro conectarme con lo que le está pasando a la otra empresa, a la otra persona, al otro interlocutor, logramos generar valor. Entonces, no somos vendedores de biblioteca, enciclopedia, hola, vengo a que me compre esto, llévelo en tanto, y hasta luego, sino realmente qué necesita esa persona. Y si fuéramos a vender bibliotecas, qué libro debería estar leyendo, qué libro se leyó, qué libro no le gustó leerse la última vez, eh, qué películas ha visto basada en libros, le gusta escribir libros, en qué idioma lee libros, colecciona unos no libros, de, los lee de físicos o los lee virtuales, y ahí seguramente puede ofrecer algo que le pueda, digamos, que, que servirá a, a esta persona. Empecemos por la cita. La cita, digamos, que es el primer filtro en una presentación comercial. Casi siempre las grandes marcas o los grandes clientes nos ponen una barrera, que es mándeme la propuesta por correo. No sé a cuántos de las personas que nos están siguiendo en este momento en Facebook Live saben que les ha pasado esto. Mándenme la a por correo, vamos a mirar, vamos a revisar, y más adelante hablamos acerca de, de lo que me estás queriendo decir, y ahí se queda la propuesta. Así vamos bien escuchándonos, ¿verdad, Andrés? Está perfecto. dice entonces, este es Juan Carlos Ortiz. Juan Carlos es colombiano. Él, fue el directo, él es el director mundial creativo de DDB Latina, de DDB, que es una agencia que está en todo el mundo. No sé si ustedes recuerdan, los que no, él se inventó un comercial de hace muchos años. Ese comercial es el primer comercial, el único comercial de Colombia que ha ganado oro en canes. No sé si ustedes lo recuerdan, el comercial de La Caspa, Voy a ponerlo acá para que ustedes lo puedan. La cocaína es adictiva, muy adictiva. Ese es el comercial más famoso en creatividad que ha hecho Colombia. Perdón un segundo. Y Juan Carlos yo supe que Juan Carlos estaba como Presidente y CEO de DB Latina en Nueva York cuando yo dije bueno necesitamos llegar a Juan Carlos que él sepa lo que hacemos nosotros necesitamos compartir las experiencias y poder entender como su visión del negocio eh, dije bueno la única es mandarle un correo Entonces me consiguió un correo electrónico de Juan Carlos y dije bueno ya estoy en Nueva York que me voy a inventar para que en medio de todas las citas que él tenga, en medio de todas las presentaciones que él tiene, me dé una cita. Es lo primero que... Ah, bueno, Juan Carlos, el año pasado, DDB, quedó como la mejor agencia de Euroamérica en el 2017. Y como les conté, pues es un creativo, el creativo que más lejos ha llegado desde Colombia. Entonces la pregunta es, ¿cómo gestionar una cita con Juan Carlos Ortiz, estando en Nueva York? Y la pregunta que no se puede hacer es, ¿cuántos correos recibe al día Juan Carlos? Entonces yo ya sabía que Juan Carlos, si revisaba sus correos, me conseguía el correo electrónico de él, pero entonces, ¿cómo íbamos a hacer para lograr que Juan Carlos respondiera y no pediera, pues, que yo iba a ir a pedirle el trabajo? Entonces lo que hice fue, un primer tip es, piense, si usted recibe más de 100 correos al día, ¿qué asunto debería tener el correo? ¿Listo? Entonces... Lo primero que hicimos fue, eh, definimos un, un correo electrónico que realmente, obviamente, llamara la atención de, de Juan Carlos y que él dijera, bueno, yo tengo que prestarle atención a ese tipo. Pero mi principal objetivo era conectarme con lo que él tenía. Entonces, ¿qué tiene Juan Carlos en común conmigo? Es colombiano, es creativo, ha estado en agencias, le gusta Nueva York. ¿Cómo haríamos para conectarles? Lo que hice fue esto, le mandé un correo que dice... Cambio una cita por pandemonos colombianos. Hola Juan Carlos, se me hace más fácil enviarle ese email con una serie de puntos previos. Primero, me leí su libro, Juan Carlos tiene un libro que se llama Cortos, que es un libro que él escribió eh, en, su, en su Blackberry a medida que iba volando en diferentes trayectos en, en medio de toda su agenda donde él cuenta historias de, de, de agencia, historias de, de licitaciones, historias de vida. Entonces yo me había leído el libro y de verdad pues quería conocerlo. Entonces le dije, primero yo me leí su libro. Segundo, no estoy buscando trabajo. Tercero, soy colombiano. Cuarto, estaré dos veces en New York. Quinto, tengo una agencia independiente en Bogotá, en Pereira. Seis, creo en la publicidad con propósito. Siete, conocí un lugar en Queens donde hacen unos pandeos increíbles. Me da una cita... Quise pedir unos consejos para la agencia, encontré la idea que tenemos para visibilizar a los secuestrados, invitarlo a una conferencia que haremos junto al consulado en Colombia Nueva York, porque creer en Colombia? Le puse la arroba de la agencia y mi arroba de mis redes sociales. Entonces, cuando ustedes miran ese primer correo, aquí un asunto que, digamos, podría funcionar, que es cambio cita por unos los colombianos, de entrada, así que él, digamos, que se interese mucho por, porque ese man es colombiano y yo sé de me está hablando. Segundo, cuando hablaba, de creo, con la, la publicidad con propósito, Juan Carlos en su libro habla mucho de este tema. Y yo, listo, voy a mencionar. También le voy a decir que no estoy buscando trabajo, porque yo me imagino que muchos de los eh, correos que él recibe deben ser eh, pidiéndole trabajo. Y es como muy claro la regla de juego. Cuando lo mandé, yo lo mandé el 15 de julio del 2016, y el mismo 15, el mismo 15 de julio me respondió, con gusto, y, y la pregunta, dije, bueno, este mal me dijo con gusto porque verdad me quiere atender o, o me sacó de taquito. Entonces respondí, genial, ¿cuándo y dónde te queda bien? A la hora y en el lugar que digas estaré. Pues me respondió, me respondió ando por Japón, llego a Nueva York el 22, escríbame el 23 y agendamos la cita, saludos. Le dije, listo, Juan, muchas gracias, feliz regreso. Eso fue el 15, él me dijo que regresaba el 23 Tampoco fui muy intenso, yo especialmente siete y le dije, hola Juan Carlos, espero tu viaje a Japón vaya sido el, me el mejor de lo que esperabas, te cuento que viaba el próximo lunes a Colombia y no quisiera perderme la oportunidad de conocerte en persona, dime porfa si tienes un hueco con tu agenda para visitarte, feliz día y gracias de nuevo, Carlos Laguna, me respondió, señor, lo espero en mi oficina, mañana tengo un espacio a las 10 de la mañana por 15 minutos. Entonces ahí está la, dije, listo, allá estoy, está la dirección, allá nos vemos y esta es la foto con Juan Carlos Ortiz, esa foto tiene muchas cosas chéveres, uno, eh, pues sin duda puede conocer a uno de los creativos más tesos de, de Colombia que ha llegado en el mundo, y uno de los creativos más tesos en el mundo, que es Juan Carlos Ortiz, y en esa oficina, la foto de fondo que se ve en este slide, él es Doyle Dane Bernbach, de DB, él fue el fundador de la agencia, y esa era la oficina de ese señor, y en esa misma oficina él, Hace mucho tiempo, creo que en 1958, creó la marca Juan Valdés con el, con el, el distintivo C. Juan de Colombia Coffee. Entonces, me pareció como, como, obviamente, pues todo el significado que hay detrás para uno como creativo lograr un espacio de estos solamente con una estrategia, conectándose con el propósito de la otra persona, conectándose con lo que, el otro, con lo que al otro le parece importante conectándose con lo que el otro siente. Él es colombiano, él tiene un libro, él tiene un libro que es publicidad, tiene que hablar de la publicidad con propósito, le hablé de pan de bonos, le hablé de una historia real. No le dije, hola, soy Carlos Laguna, tengo una agencia, estoy buscando un mentor en Nueva York, quisiera pedirte contactos. No, le dije otra cosa que era realmente diferente y pues ya lo que pasó en la conversación ha sido parte de la historia que hemos logrado construir eh, en la agencia. Cuando yo hago énfasis en estas flechitas de las cosas que fueron importantes en la conversación con Juan Carlos, su libro, ser colombiano, hablarle de los pandebonos y hablarle de, de, del propósito de la conversación, que era una conferencia que estábamos dando. Entonces, acá en Conéctese con los Intereses del Otro, es un punto, como les dije desde el principio, el más importante de cualquier presentación. Entonces, si todas las personas que nos están acompañando hoy en esa reunión quieren tener tips de cómo se habla, cómo se presenta, qué va primero, qué va después. Eh, hay artísimo en internet y los invito a buscar, pero mi aporte a esa conversación es conéctese con lo que es importante, lo realmente importante para el otro. Y antes de, de empezar a hablar un poquito más de contenido, quisiera antes que me contaras cómo vamos hasta ahí. Perfecto, yo creo que me estás, escucha ahí me estás escuchando, ¿verdad, Carlos? Sí, sí. Mira, y, y es muy a propósito eh, a lo que bueno nuestra asistente Constanza Rojas Hermida eh, decía, me encantaría o me gustaría mejorar nuestras presentaciones y correos precisamente todo lo que acabamos de ver eh, Constanza, para ti eh, fue con base a una experiencia real eh, de CPC en, en cabeza de Carlos Laguna del tema de correos es muy importante el tema de la conexión y yo creo que si bien lo entendí, eh, hay que investigar mucho más a fondo esos prospectos y, y esos intereses que yo tengo de cara a, ¿cierto? a venderle o a venderme ante otra persona, ¿verdad? Sí, porque muchas veces estamos más enfocados en cuál es mi meta comercial, en cuántas cosas debo vender, en qué producto debo lograr, en las virtudes que tiene el producto, en el empaque, en el beneficio, en el descuento, y no en qué tan útil es mi producto para, para el interlocutor o para la persona que le quiero ofrecer. Entonces, siguiendo con la presentación, digamos que ya pasamos a la primera parte, que la historia de cómo conectarse con los intereses del otro, les quiero eh, compartir algunos tips básicos en el tema de la construcción de la presentación para poder, digamos, que hacer algo atractivo. Entonces, con respecto a la pregunta que nos hacía Constanza Rojas, la respuesta es eh, conectándose con los intereses del otro. Se va a mandar un correo por primera vez, investigue qué le importa a esa persona, qué le importa a esa empresa, y estar como muy alerta a, a, a esos síntomas o a esos eh, señales que al otro de lo que realmente es importante. <ríe> Digamos que hay una pregunta muy básica, que es lo que yo me debo preguntar, y suena obvio, suena simple, suena fácil, pero lo primero que uno se tiene que preguntar cuando vaya a hacer una propuesta comercial es de qué voy a hablar, ante quién voy a hablar y para qué voy a hablar. Suena básico como les decía ahorita, pero muchas veces en las presentaciones hay gente que se gasta los 15 minutos de una cita, la media hora de una cita, en 10.000 mil cosas, menos en el propósito para el cual iba. Y ¿Sales de la reunión? ¿Cómo le fue? Súper, súper chévere. ¿Y el cliente conoce el producto? Eh, no. ¿Y, ah, ¿Y el cliente te entendió lo que tú le estás explicando? Eh, no. ¿Pero ¿Y el cliente tiene claro lo que sigue? Eh, no, pero no fue muy bien. Y eso pasa muchas veces. Entonces, un primer punto, tómense el tiempo de escribir en un papel, de, de hablar de esas preguntas, de qué voy a hablar. Segundo, ante quién voy a hablar, porque es tan diferente venderle a un jefe de compras que está mirando tarifas, garantías, comparativos, hablarle a un influenciador, a un decisor como el de mercadeo, o hablarle al gerente, o hablarle al de talento humano, o hablarle al consumidor final. Entonces, es súper importante Digamos que mi invitación es a que ustedes tengan diferentes tipos de propuestas. No puede ser la misma propuesta para todos los clientes, para todos los interlocutores, porque todos son muy, muy diferentes. Y aunque parezca chistoso, ¿para qué voy a hablar? Realmente, ¿cuál es mi...? Yo quiero entrar a una reunión, hacer una presentación comercial, y al salir de esa reunión, ¿qué debió haber pasado? ¿Listo Así es. Perfecto. Yes. entonces en ese, ese tema que acabas de tocar, Carlos, es súper clave eh, en cuanto a tener varias propuestas porque precisamente la comunidad subseguros, pues los que hacen parte de la comunidad subseguros, pues digamos que tienen un portafolio muy amplio y, y, y llegan tanto a personas como a empresas, ¿verdad? Porque un, un agente de seguros, un profesional en el tema de seguros, pues tiene, digamos, que dos segmentos muy claros, las empresas y las personas, pero esta, este tema de diferenciar y tener claro eh, ante quién voy a hablar y para qué, ¿cierto? Y más en el tema de los seguros, que es un tema muy sencillo, yo creo que, que es un tema súper clave lo que acabas de decir, preparen entonces cada uno allá en sus oficinas después de esta, de esta conferencia eh, muy bien esas presentaciones, que no sea el copia y pegue típico que sucede en términos generales, sino eh, tómense el tiempo porque es súper supremamente valioso y digamos que su carta de presentación de cara a sus clientes o potenciales. Sobre todo Andrés, que muchas veces pasa que le hacemos la, eh, la propuesta comercial al cliente con el nombre que no es, con el cargo que no es, con el, la firma del corredor de compañero, con la tarifa equivocada y no hay nada, digamos que más desalentado al momento de uno querer comprar un producto, que le llegue una cotización con la información incorrecta o con la información equivocada. Así es. Listo, sí. sigámonos. Entonces, la primera parte, aunque parece obvio, eh, ¿qué voy a decir? Siguiente. Ok. ¿Cómo no empezar? Digamos que hay unas típicas embarradas que casi siempre estamos cometiendo de cara al cliente, ¿Cómo no empezar? Entonces, eh, eh, bueno, es que no venía preparado para eso, pero, pero mire, quiero presentarles esa presentación que tenemos nosotros en la empresa, o llegó no sé, le hablan un espacio frente a 100 personas, 10 personas, 20, eh, bueno, es que tengo un poquito de nervios, pero igual les voy a mostrar. O no, es que a mí no me gustan los micrófonos, mejor así sin micrófono. Eh, eh, no sé, o lo mío no es hablar en público, digamos que... ¿Cómo nunca empezar? Nosotros tenemos que, cuando hablamos al principio de esta charla, profesionalizar lo que hacemos, es entender que la seguridad, lo que estemos diciendo, es supremamente importante para generar confianza. Y es muy importante que nosotros podamos lograr eh, interactuar de manera segura, de manera atractiva de cara a las personas. ¿Y cómo no terminar? Casi siempre hay presentaciones que terminan con, bueno, y ya para terminar... Bueno, y ya para terminar, y ya para terminar, bueno, yo espero pues, decir para esta presentación, bueno, y ya terminé, o oh, ay, qué pena, es que se me olvidó decirles que, o oh, listo, ahora sí, final, final, estas son las últimas 40 diapositivas, y realmente la gente, pero esas es plata, que usted tenga un final como el cierre de un libro, sino que realmente tenga una buena historia que, que contar. ¿Listo? Ese punto que les voy a mostrar es súper importante. No existe una estructura perfecta para poder definir la forma como vamos a hablarle a una persona en una propuesta comercial. No existe. Sencillamente la forma más eficiente es dándole un orden y una segmentación en la que yo diga primero me voy a ir con mis casos de éxito o primero voy a decir el precio, luego voy a decir los beneficios. Lo que sí tengo muy claro es que nunca terminen con el precio. Si mencionan el precio, degeneren dos, tres, cuatro diapositivas más, donde cuenten el valor agregado, donde cuenten por qué con ustedes, donde cuenten sus oficinas, donde cuenten los certificados que ustedes tienen, los beneficios que tiene el producto, pero no se queden en, tarán, y vale 25 millones más y va, tarán, hasta luego. ¿En qué orden lo es voy a decir? eso es una metodología de presentación de propuestas de negociación. Cada una de estas barras, que ustedes están viendo en este momento en la pantalla, representan como el factor wow, es decir, la primer barra es esa cosa increíble que el cliente cuando escuche usted diga, eso está buenísimo, y seguramente van a haber otros factores, otros factores que van bajando a medida que van logrando menos un factor wow, la propuesta es ponga el primer elemento, el primer elemento de la barra de último para que ustedes logren tener esta curva. Empiezan con algo muy chévere de la empresa, van hablando de lo típico, seguramente que esté o el precio o esté lo que todo el mundo hace, pero se tiene que terminar con ese factor. ¡Wow! Con ese factor de yo quiero estar eh, con esta empresa. ¿Listo? Cuando hablábamos... Entonces, cuando hablábamos de la estructura del pitch, eh, Constancias, haciendo una pregunta, es qué herramientas útiles hay para firmas de correos profesionales. No sé, Constancias, te refieres a... A cuentas de correo corporativo digamos que hay infinidad de opciones, te recomendamos usar las de Gmail porque te permite pues articularte no solamente con un correo electrónico sino con otras alternativas de interacción, Drive, Calendar eh, Meet, eh, entre otras herramientas y, y es exactamente eso es lo que te refieres ¿verdad? a las plataformas de, de profesionales, cuando tú hablas de firmas de correo digamos que coincide mucho yo alguna vez trabajé con una persona que su correo era hola rayita abajo no tengo arroba hotmail.com. Y una vez el gerente de public nos invitó a una reunión y cuando dijo cuál es su correo, hola rayita abajo no tengo arroba hotmail.com, eso que le estoy contando es una historia real, no es un chiste. Él eh, pues nos pegó un regaño, Jorge Enrique, diciendo, oiga, no, desde la firma de correo, desde la cuenta de correo corporativo, ustedes tienen que mostrarse como una empresa mucho más madura y mucho más corporativa. En esa época éramos una fundación y, y sin importar la figura que tengamos, consultores, especialistas, eh, empresas, eh, fundaciones, lo que sea, tenemos que digamos que generar confianza. Entonces se queda ya después a la, la pregunta, Constanza. Vamos a hablar antes de la estructura del pitch. La estructura, como les dije ahorita, no existe una estructura eh, ideal, no existe una estructura eh, metódica que les permita a ustedes definir los elementos de la presentación en algún orden sino eh, algunos elementos que sí deben estar dentro de la presentación básicos quién qué por qué para qué cómo y dónde Entonces, quién en algún momento tiene que quedar claro quién es usted o qué hace su empresa o qué rol tiene usted dentro de la organización qué es lo que quiero vender cuál es el producto que vengo como a ofrecer ¿Por qué todo producto viene basado en una problemática por resolver o una oportunidad por aprovechar? Eh, cuarto, ¿para qué? Pues definitivamente cuál es la solución que planteas y cuál es el propósito que tiene tu propuesta. ¿Cómo? Pues bueno, listo, muy bien todo lo que me presentaste, pero ven, ¿cómo me puedo yo unir? ¿Cómo puedo interactuar y cómo puedo lograr ese espacio de, de decirle sí, pero dígame cómo? ¿Y dónde? ¿Cuál es el gancho? cuál es ese gancho, cuál es esa historia, cuál es esa oferta, cuál es ese beneficio donde realmente la gente tenga la posibilidad de, de escoger. Eso es lo que yo les quería compartir, digamos que partiendo de la, de la presentación, en la que eh, seguramente quería basarles mucho en el tema de la importancia de la conexión, la importancia de entender lo que realmente necesita el otro. Constanza nos está preguntando... Eh, ¿Qué debe ir en la firma del mail? Andrés, no sé si tú me quieres apoyar con esa respuesta. Pues mira, eh, precisamente, precisamente Constanza, te estaba poniendo ahí en este momento. Te voy a poner un artículo muy bueno que escribimos eh, el año pasado en nuestro blog de SoftSeguros para que hagas una firma de correo perfecta, ¿cierto? Ahí hay 10 pasos concretos eh, muy bien dispuestos para que tú los puedas seguir. Paso a paso en donde digamos que tienes uno, uno sales para eso uno obviamente nunca nunca no, digamos que la eh, la oportunidad de que el correo es una llamada a la acción llamada a la acción significa que en ese esa firma de correo tú puedes decirle a la gente siga mis redes sociales siga eh, mi, mi, obviamente mi, mi sitio web eh, encuentrenme aquí, llámeme, ¿cierto? Y ponerle de pronto una, una frase, una frase famosa eh, o, o una reflexión que puede servir mucho como para que la gente no sienta simplemente que es, es un mensaje vacío y frío, ¿cierto? Sino que también aporta valor eh, dentro de la firma de correo. Una de esas, de, de, dos de esos tips son fundamentales para que tú tengas en cuenta y además de eso te voy a poner aquí también el link directo para que te leas exactamente 10 pasos fundamentales para una firma de correo perfecta. Chévere. Yo creo que hay un tema importantísimo Perfecto. ya que nos centramos en la, en la firma de correo y es poder sentar como eh, hacer un checklist eh, de cuáles son esas cosas que me van a ayudar a profesionalizar mi servicio, mi producto, desde la página web, una página web, que sea responsive design o que se adapte a diferentes dispositivos, una página web que tenga información actual, que contenga un blog vigente, una, eh, si tenemos un producto tangible que tenga muy buenas fotos, si tenemos eh, que sacar constantemente cotizaciones automatizadas, no hay que contratar un ingeniero para hacer una super se puede automatizar el Word o Excel, de tal forma que nos permita mmm, ser ágiles, porque en, en la velocidad con la que se hacen ahora los negocios, lo último que puede pasar es que existe un cliente esperando una cotización. Nosotros necesitamos aprender otras herramientas que nos ayuden a ser más ágiles, más rápidos para poder estar justo ahí dando una buena propuesta. Nada peor que mandar una propuesta con una tarifa incorrecta, nada peor que una presentación con un dato no actualizado, real, Revise sus presentaciones antes de ir de cara a un cliente, revise su material de apoyo, y logre, digamos, que en ese chequeo, en ese estado de chequeo, revisar las cosas que usted va a necesitar para poder hacer un muy buen trabajo. Las tarjetas de presentación son indispensables. El teléfono debe ser corporativo, el correo debe ser corporativo, el sitio web debe estar actualizado, digamos que hay que pensar. Eh, propuestas eh, comerciales que le permitan a las personas tener un valor real en términos de lo que el otro necesita, no de lo que yo quiero vender. Justo. Yo creo que es muy bueno el aporte que acabas de hacer y, y ya en este momento le voy a colocar a Constanza eh, el artículo que tenemos dentro de nuestro blog de Subseguros. Recuerden seguirnos en www.subseguros.com slash blog. Ahí estamos. Y tenemos 10 ideas para firmas de correo electrónico precisamente para agentes o corredores de seguros. Ahí está entonces. Listo. Andrés, un abrazo. No sé si tengamos más preguntas para responder. Yo creería que eh, básicamente como para resumir lo que estuvimos hablando hoy, uno, el tema de la profesionalización, dos, el tema de la conexión con lo que el otro necesita, no con lo que yo ofrezco, cuando uno habla lo que el otro necesita, seguramente hay que saber decir cuándo, eso que usted está buscando, no se lo hago yo, tres, eh, la preparación del tema, lo que voy a decir, a quién se lo voy a decir, cuándo se lo voy a decir, cuatro, una correcta estructura que nos permita, eh, dejar digamos que empezar con una muy buena eh, oferta de valor y dejar el gancho más atractivo de último y quinto, entender y pensar todo el tiempo en cómo hago para conectarme con lo que es importante para el otro Perfecto, yo creo que entonces ahí no sé si puedes ver también el enlace que acabamos de colocar de las 10 ideas de firma de correo yo creo que para que Constanza pueda ahondar un poco más en lo que lo acabamos de, de, de recomendar ¿verdad? ahí está el enlace que lo acabamos de poner aquí entonces no sé si lo estás viendo, por favor, indícanos y para que lo puedas compartir además, ¿cierto? pues nada yo creo que Carlos eh, y a toda la gente acá en de Seguros, eh, este es un espacio donde ustedes pueden en este momento preguntar si hay una pregunta más, otra más pues agradecerle eh, a toda la comunidad a todos los que hicieron presencia eh, en este espacio en este webinar facebook live Carlos, eh, agradecerte también tomarte el tiempo porque sé que andas eh, eh, en una serie de reuniones allí y nos sacaste dos horitas de tu valioso tiempo pues para estar compartiendo tus experiencias con la comunidad de acá en seguros eh, un, un micro resumen, como un, un abstract de lo que acabaste de decir. ahí Yo sé que lo pusiste ahorita, pero nuevamente, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta para generar un discurso de ventas ganado? Antes de hacer el resumen, quiero responderle a Ana Mirena, Bermúdez, eh, que si es bueno no poner en las redes sociales precios de venta de servicios, yo creería que no es correcto, digamos que a no ser que tú tengas una plataforma e-commerce de producto con diferentes referencias donde quieras empezar a impulsar eh, tu propuesta de valor, ya sea por precio o por calidad, pero vas a, digamos, que enfocarte a dar a comunicar un, un producto. En términos de servicio, yo creo que los servicios varían muchísimo de acuerdo a lo que el cliente quiera eh, adquirir del servicio que le ofrecemos. Eh, hace poco vi un post en redes sociales que decía, bono 2 millones de pesos para páginas web. Entonces, no sé qué piensa el consumidor de ese bono, si, si, si me estaban tumbando un millón de pesos, que me dan un descuento tan grande, o si me lo van a cobrar después. Entonces, digamos que la invitación es no hablemos de precios, porque el precio es solo uno de muchos ítems que hay que negociar en una, en una propuesta comercial o en una propuesta de valor. Hay que centrarse, el precio es casi que lo último que uno entra a, a definir con el cliente. Hay muchas otras cosas que ustedes pueden proponer como comentarios de clientes hablando de ustedes certificaciones del producto el servicio testimoniales de beneficios eh, con usuarios eh, que puedan testificar el consumo del producto eh, beneficios eh, comparativos y hacer mucho énfasis en cuál de la matriz de valor el suyo es más importante para no centrarse mmm, a, a, a competir contra propuestas mucho más económicas ¿O mucho más costosas? Ok, perfecto. Tenemos una no última pregunta que es, acabamos de terminar nuestra página web y queremos impactar para nuestros clientes. Para el lanzamiento, ¿qué ideas. Sí, lo primero que te invito es a que entres... Un... Espérate yo un segundito. ¿Sí? ¿Hola? Sí. A ver, un segundo yo... Voy a mostrarles acá, hay una herramienta que tiene Google que se llama thismindsite.favoritegoogle.com en el que ustedes pueden testear qué tan amigable está su sitio web con respecto a los motores de búsqueda, qué tan rápido carga, qué tan ágil se carga a los eh, dispositivos móviles y después de garantizar que si tengamos un sitio web correcto hay que definir una serie de estrategias 360 que eso ya digamos que sería otra reunión mucho más larga acerca de cómo posicionar un sitio en internet, hay dos maneras, orgánica y paga, generando contenido haciendo un newsletter para sus clientes, generando contenido y material offline, generando contenido en social media, generando, generando material viral, generando un buen recurso fotográfico y generando una buena expresión de datos que le permitan ser posicionar el sitio web, eh, pero yo creo que eso ya es un tema mucho más, mucho más largo, eh, les voy a compartir este el la aplicación de okay, test my site ah, ah. ya mismo lo pongo para que ustedes puedan evaluar qué tanto funciona y también es que digamos para los que están muy interesados en este tema digital eh, hay una plataforma gratuita que tiene Google que se llama Google garage o garaje digital de Google donde ustedes pueden estudiar los fundamentos básicos de mercado digital, eso es gratuito, lo lanzó Google, obviamente es su tarea de enseñarnos a, a pautar y hacer de su un negocio, pero los invito a que aprovechen de esta academia digital que tiene Google también, que se llama Google Garage, es esta, no sé si las también en este momento, pero lo que permite es, al registrarse de manera gratuita, poder aprender pequeños módulos de 15 minutos, ustedes puedan interactuar, eh, entendiendo qué es un sitio web, cómo se posiciona un sitio web, qué es una red social, la diferencia de pauta entre el uno y el otro, cómo lograr datos, cómo lograr ventas, eh, cómo lograr eh, resultados en digital, es gratis, son videos, preguntas, lecturas cortas, es una plataforma de e-learning que lanzó Google y les va a permitir a ustedes también cómo prepararse mucho más para esa, esa, esa, ganar ese momento, Pero la verdad que es el momento cuando la gente explora un producto en internet, entonces con eso los dejo también, lo voy a poner acá en, ah, en Facebook, para que ustedes puedan, también los que quieran, dedicar 15 minutos al día, herramientas útiles para aprender y para poder eh, hacerse cada día más experto en digital, en un panorama donde sea, todo el mundo cree saberlo, pero que de verdad se preparen para, para poder eh, aprender un poquito más. eso Andrés, ¿de quedamos entonces? Eso fue una mezcla como oratoria presentación efectiva y digital. Pero estamos para servirles, mi Instagram es. es arroba, p. Eh, también pueden buscar en Facebook, los invito a seguir a CPC Agencia @cpcagencia. somos una agencia hecha por gente soñadora, por gente que todos los nos levantamos a, a construir valor para nuestros clientes y sobre todo para conectarnos con los clientes. Y muchas gracias por la invitación y muchos éxitos, espero que nos lo vamos a ver pronto y chao, chao, señor Andrés. Por supuesto que sí, un abrazo y los quedamos mucho, hasta luego. Chao, oh, no. chao. <tose> <tose>